Bien traders, bienvenidos a su canal de trading institucional oficial. Y bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver frente a la pantalla, les voy a mostrar el mejor indicador de tendencias. Como ustedes pueden ver acá, en la parte de abajo, aparece el par de divisas, por ejemplo, aquí el euro, aquí el GBP, y aquí nos indica en qué tendencia, o sea, digamos, el, el GBP USD tiene una tendencia diaria. Está activándose una tendencia diaria. Entonces, este indicador, que es BuiPro, nos enseña las tendencias mayores. Nos enseña dónde hay esa tendencia mayor, que es lo que nosotros buscamos como traders, esa liberación. Ir a favor de esa tendencia fuerte del mercado. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí el euro GBP dice que está en diario. Y digamos yo también voy a escoger el USD JPY que dice que está en tendencia alcista semanal y tendencia alcista diaria. Acá dice que el euro GBP está en tendencia alcista diaria. Pero entonces vamos a elegir otro más sabroso. Este que dice GBP USD. Miren que acá nos dice que está en tendencia bajista diaria. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se cruza? Es el Euro-GVP y luego se cruza la temporalidad de tiempo. Y ahí es donde, este alumbrando, es donde se está activando una posible tendencia. Este indicador de aquí, en cambio, es de cada moneda individual. Es decir, ¿qué, qué tanta fuerza o debilidad está cogiendo individualmente cada moneda? Como ustedes pueden ver acá, el USD tiene, tiene mucha fuerza que se está desvalorizando, mientras que el GVP está tendiendo a coger fuerza. Entonces esto también nos ayuda a escoger el par de divisas que queremos operar de acuerdo a la fuerza que veamos en el mercado. Obviamente la fuerza se ve de acuerdo a, a cuando está alumbrando, en este caso en verde, o cuando está alumbrando las rayas en rojo. Cuando está así es porque está neutro. Entonces, como ustedes pueden ver, este indicador te evita varias cosas: te evita estar buscando entradas en el mercado, estar mirando par por par, sino que simplemente abres tu plantilla en 5 minutos. ¿Sí? Y ahí puedes ver qué se está generando el mercado y en qué par de Forex. Obviamente, eh, ya cuando vamos a la plantilla, miren acá, voy a escoger el, el GBPUSD que me está diciendo que tiene una tendencia bajista, diario bajista. Entonces, yo ya lo escogí, voy a irme aquí al GBP y acá como podemos encontrar a tu lado izquierdo, mira acá, tenemos el indicador también de las tendencias, entonces en este caso nos está alumbrando en diario a la baja, el de aquí es semanal, el de aquí es de H4, el de aquí es de H1, M30 y así sucesivamente, mientras que en 5 minutos nos está diciendo que es alcista, pero lo importante aquí es encontrar la tendencia mayor, entonces, Aquí ya nos centramos en el USD y podemos ver que aquí nuestras emas, esta ema de color azul es de 14 periodos exponencial, y la de aquí encima también vemos que está yendo por encima. Fíjate que aquí podemos encontrar el impulso y el retroceso semanal. Fíjate que si yo vengo y cuento pips, primero en el primer impulso para operar, 593 pips a la baja, cayendo por tres semanas. Entonces, desde que viene, toca las emas. Retroceso, toca las emas. Impulso, tres semanas bajando aquí. Tres semanas, casi de 600 pips. Luego viene y se retrae. Se mete casi en medio de las emas. Fíjate, por ejemplo, aquí. El piso, que se convierte en techo. ¿Sí? Si ¿Sí ves, y luego realiza el próximo impulso. Fíjate muy bien que baja por. baja por cinco semanas aproximadamente, unos 9000 pips. Entonces dime, esta es la clave, claro, porque logramos detectar el impulso mayor y aquí podemos ya meternos en tendencias menores y empezar ahí a buscar cómo entrar. Sí, pero ya sabemos hacia dónde van los institucionales. Además de eso, podemos ver el impulso, retroceso, el impulso que es mucho más bajo que el anterior y el retroceso que es mucho más bajo que el anterior. Es decir, que acá hay una tendencia saludable y luego viene el impulso. Obviamente, también marcamos estas zonas institucionalmente, que son esas, o esas demandas semanales con las que se va a ir a topar estos vendedores. Sí. estas demandas donde va a ir a rebotar para hacer sus previos retrocesos fíjate que si yo marco este de aquí también ahí está Entonces lo utilizo para retroceder fíjate cómo lo perfora perfora esta demanda de aquí, que eso lo enseñamos más en la academia mira el desequilibrio tan grande que hay mira el desequilibrio tan grande que hay sí. y viene, lo perfora perfora este precio y luego se retrocede. ¿Por qué? Porque nosotros nunca debemos comprar en el impulso. Nosotros debemos vender en el retroceso, perdón. No debemos vender en el impulso. O sea, cuando ya el precio va, está haciendo, Cuando ya va muy abajo en el impulso, por ejemplo, aquí semanal. Sino que el propósito aquí es vender cuando el precio está más arriba. Vender caro, ¿cierto? Para que haya rentabilidad. Entonces, si yo no sé que estoy en tendencias mayores en un impulso bajista... Voy a tratar de todo el momento buscar compras por análisis que he hecho en H4 y en H1, pero en realidad la fuerza institucional es bajista en semanal. Entonces, esto es letal. Mira que si vuelvo a irme al indicador, lo tengo en cinco minutos para que se esté actualizando constantemente. Podemos ver entonces que acá dice el USDJPY, el par, y me dice que está en temporalidad diaria y semanal. Me está diciendo que está alcista, Entonces, si yo me voy aquí, esta es la mejor estrategia de tendencias, porque estos indicadores son veteranos, llevan como 15 años en el mercado de la persona que los creó, ¿sí? un trader institucional súper duro. Entonces, todo esto nos ayuda a filtrar y a no perder el tiempo, a no perder la paciencia. Me voy al USDJPY y efectivamente nuestro otro indicador dice que si está alumbrando en diario, y en semanal de manera alcista entonces primero obviamente tengo que entender la tendencia semanal porque es la mayor entonces me voy aquí pongo semanal de hecho voy a poner mensual y te voy a mostrar oferta todo esto es el impulso mensual gran impulso para operar solo este par en este año mira que si hubiéramos operado desde que abrió el año todo lo que hubiéramos podido coger. Y entonces ya entiendo que acá hay una oferta. Entonces marco esta oferta mensual. Porque debo entender en qué contexto de mercado me encuentro. El indicador me filtra los pares. Pero yo tengo que realizar mi previo análisis antes de querer entrar al mercado. ¿Listo? Bueno, este no lo marco porque ya está marcado aquí. Pero voy a marcar este de aquí. Mira dónde está llegando. Mira este desequilibrio que vuelvo, solo enseñamos más en la academia. Trading institucional oficial, ahí puedes encontrar mucha mayor información. Puedes pagar tu membresía anual y vas a obtener todos los indicadores y toda la información que requieres para formarte como un profesional. Entonces, mira el desequilibrio tan grande que hay en estas zonas. Por ejemplo, si yo vengo acá, marco esta zona. Esta zona fue utilizada. Este gran desequilibrio fue utilizado aquí para que el precio volviera a la baja. Recuerda que acá el precio ya está muy caro. Nosotros compramos barato para ganar esa diferencia de precio. Cuando vendemos más caro, pues ganamos esta diferencia. Pero si nosotros compramos caro y vendemos barato, pues ahí no hay ganancia, ahí hay pérdida. Entonces no puedo operar en el impulso. Entonces yo ya entiendo, por ejemplo, aquí que se está topando con esta zona de oferta. Sé que me está diciendo que hay tendencia alcista, pero debo saber en qué zonas de oferta o demanda me encuentro en mensual para saber si va a ser un cambio de tendencia general. Y vamos a semanal. Y aquí encontramos que ya hizo su previo impulso retroceso. Mira hace más tan bonito que va de acuerdo con la tendencia, con este indicador y con el anterior. Sí. Entonces, realiza impulso, ya retrocede y realiza el próximo impulso. Se topa con esta zona de oferta, de oferta mensual. Y aparte de eso ya está muy alejado de las EMAs, entonces aquí el precio se empieza a frenar, mira las velas y obviamente va a ser un retroceso. Entonces ya no es momento de comprar acá porque ya va muy alto, ya va muy arriba y aparte de eso ya ha quitado la última zona de oferta en, en mensual. Y aparte de eso, pues vemos este impulso tan grande en mensual que no ha tenido un retroceso mensual. Entonces... Obviamente va a haber un retroceso muy, muy fuerte. Pero si yo hubiera podido operar, mira, a semanal hubiera operado en este punto de aquí y en este punto de aquí. Que si yo vengo y lo marco, por eso les digo que este indicador es el mejor en las tendencias, literalmente es el mejor. Lo obtienes accediendo a la academia. Entonces mira, y toda la estrategia, obviamente hacemos eh, premercados semanales. O sea, yo te debo, llevo de la mano por un año totalmente. ¿Listo? Entonces, mira, aquí nos vamos en diario. Pues aquí podemos operar o aquí podremos también operar. Mira, este es el impulso, el retroceso mayor, el impulso. Y esto es lo que hay dentro de ese impulso mayor. Entonces, aquí hay otra oportunidad de entrada. Aquí hay otra oportunidad de entrada. ¿En qué? En la gráfica diaria pero entendiendo el brazo mayor, el impulso mayor y el retroceso mayor. Entonces obviamente acaba de venir un retroceso. Este indicador les ahorra un montón de tiempo, un montón de pérdidas, mejor dicho. Ya no tienen que perder el tiempo porque él, él simplemente te da el indicativo de las tendencias mayores porque ya se han liberado, ya han salido de estas zonas tan complicadas de aquí. Entonces ya no vas a operar aquí, sino que simplemente vas a estar buscando la tendencia. Mira por ejemplo, vuelvo y te repito, si hubiéramos operado desde este año, desde el principio solo este par, hubiéramos tenido la oportunidad de hacer en este impulso, de trabajar. Eso es más de... O sea, es que esto es increíble. Esto es increíble, pero obviamente hay que comprender la tendencia mayor. ¿Sí? Para yo poder operar esos mil pips. ¿Sí? Entonces, todo esto va de la mano, traders. Eh, es lo que siempre han visto en general. Pero pues obviamente acá ya tenemos nuestros filtros que son nuestros indicadores que nos permiten hacer un comercio mucho más tranquilo sin tener que operar en estas zonas de aquí. Sino como les digo encontrando el momento en del mercado gracias también a este indicador de aquí de que nos indica la, la fuerza de cada moneda individual. Y luego nosotros podemos cruzarlos como el USD USDGP y buscar aquí el para ver que nos indica el filtro de las tendencias. ¿Listo traders? Un indicador súper cool, eh, lo enseñamos más a profundidad en la academia, a utilizarlo y te ahorrará un montón de tiempo. ¿Listo, traders? Entonces era esto, era para mostrarles este gran indicador y, y bueno, nos vemos adentro de la academia. Nos vemos también en un próximo video, traders. Hasta la próxima.